Cuando yo le, cuando usted me dijo a mí, que aquí habían robado dos empleados y me dijo que estuviera tranquila porque no nos iban a pagar con lo que le quitaran a ellos, sino que ustedes no iban a responder. Entonces, ahora venimos aquí y nos dice esta niña, la secretaria. La, la,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 todos los días nos dan una nueva información. Nosotros no queremos que sea el abogado de ustedes que venga a dar la rueda de prensa, porque esta empresa tiene dueño, y el dueño tiene que dar la cara. Cuando yo voy a un supermercado, yo no voy a coger fiado, yo voy y pago. Y si le debo a alguien, y no puedo pagar, digo, mira, para tal día dame hasta tal día. Pero ustedes tienen que venir aquí, o nos, oh, perdón, o nos tienen que recibir allá y ya darnos algo contundente. Mire, para tal día vamos a pagar, porque nosotros somos personas adultas que se nos puede engañar por dos días, pero la verdad es que Y usted sabe muy bien lo que yo hablé con usted el día que me comuniqué, que le dije que esa empresa lo que está pasando con la empresa y que el fraude no era solamente aquí, fue a nivel nacional. Y usted me dijo, sí, y no me diga que no, Él me dijo que sí. Y después cuando este joven lo llamó, cuando el joven de aquí lo llamó, dijo, no, cuando yo le dije eso a esa mujer, pero fue la verdad, y yo le dije a usted, y, y usted me lo dijo, sí, fue a nivel nacional. Entonces, se está dando cuenta, la, lo, los clientes de aquí nos estamos dando cuenta que nos están hablando mentiras, porque supuestamente don Luis y Matrillé fueron los que le faltaron. Y ahora resulta que a matrilleros suelta. Entonces, ¿qué está pasando? El fraude no es solamente aquí. Vamos a ser sinceros, vamos a hablar la verdad. ¿Qué día, persona, ¿Qué día exactamente? Porque yo soy la persona, con perdón, ¿qué día exactamente? Porque yo trabajo y yo tengo que pedir un permiso en mi trabajo porque yo no, no, no me manejo así, yo no me manejo así, yo voy a salir ahora. No, pero es un día porque si es, si es antes del 5, usted tiene que decir, mira, tal día, porque se supone que ya ustedes tienen eso planificado. Sí, Ajá. Entonces nosotros nos vamos en la misma situación que no se sabe el día. Antes del día 5. Porque él dice antes del día 5, pero después pueden decirnos otra fecha. De qué año, de qué día, de qué semana. Un lo de los lo está grabando. ¿Qué va el proceso entonces? Ya ven, lo tenía, miren. Mi mamá es una señora enferma, de y a ella que yo le compro su medicamento a ella, que tiene testigo y algo aquí. Mi mamá es una señora enferma, hay que medicarla todos los días. Y, y de ahí que yo le compro su. y todo. Entonces no hay un peso para nada. Yo, mi mamá, hay que internarla cada rato, habla con este problema, de ese chelito que ella tiene ahí. La presión hay de una señora de 78 años. Pero ni una cosa ni la otra, no es fácil, yo? Entonces, Ricardo, nuevamente nosotros queremos... El... ¿Ustedes quieren hoy el día? ¡Sí! Claro. sí, sí claro. ¡El día lo queremos! Que vamos a ser responsables. Díganos el día, en esta semana. Es que, mi amor, yo te dije... Ricardo, te ¿Sí? dije que yo soy contable. Soy auditora, con perdón, soy contable, soy auditora, soy maestra. Se, te lo he dicho hasta el final. Y te he dicho que como auditor me doy cuenta inmediatamente de lo que está pasando en una institución. Con una o dos semanas, ustedes no empezaron esa auditoría en este mes, la empezaron en mayo. Entonces, díganos cuál es el día. Porque es el día que nosotros estamos esperando y queremos verlo a ustedes. Yo no quiero ver abogado. Vale, Siempre vale, tiene que ser usted, eh, vale. tiene que ser eh, gerente, tiene que ser los dueños, lo que den la cara, señores. Claro. Vamos a ser responsables, porque como ustedes tienen tanta responsabilidad para decirnos nosotros que no hay dinero, pues sean responsables para decirnos qué día lo van a entregar. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Al viernes de la Entonces, eh, ¿van a venir ustedes? Sí. Eh, ¿Nos van a recibir aquí? No, también. Sí, porque nosotros los ahorrantes nos vamos a reunir. Queremos verlo a ustedes. Porque no es ninguna cacería. Nosotros lo que queremos es que se nos entregue nuestro dinero. Y como ustedes son responsables para decirnos no hay, sean responsables para decir cuándo es. Y no, si y ya terminó, y terminó que la, que la auditoría que ya. Perdón. Pero y que me había a Pero por favor. Es que está en las, Ay. mi amor, está en tus, en la mano de ustedes. Claro, en claro, la claro. mano de ustedes que está. Usted ah, que viernes, Mira, Mira, con perdón. Es en, en la mano de ustedes que está como actúe la persona, porque cuando usted Pero, le tenga, ah. le tengan un dinero retenido a unas personas usted no sabe cómo esa persona va a reaccionar porque no es la situación de ustedes. Ahora usted no sabe cómo usted reaccionaría cuando usted le tenga un, un capital así retenido entonces, pero, pero, pero, no, nosotros no vamos okay. a llegar a la violencia, pero queremos que ustedes nos den la ¿Qué cara no bueno, que digan Eso, el día dale, que nos van a entregar dale, nuestro dinero. La pregunta, Venga, también porque de voy a preguntar. Sí, buenos días a todos y sí, a los que días. están allá. Yo también soy de la que estoy aquí cogida con este sistema, con esta, esta, esta problemática. Mire, mire mi batón. Esto es una prótesis de cadera que me tengo que poner, ese es mi dinero, no queremos rueda de prensa, no queremos abogado queremos a los responsables de devolver este dinero, con rueda de prensa yo no me voy a poner no, mi prótesis, no quiero más chanchullo. miren a ver, estamos acostumbrados aquí en Dominicana a que nos, nos hagan muñecos esta empresa me parece que no es de muñeco, es muy serio y responsable esta, esta empresa, todo el mundo está creyendo en ustedes por favor por favor no dejen que que el pueblo comience a desconfiar de ustedes. Claro, porque cada uno confía. Todo el mundo ¿eh? dice que tiene mucho dinero, más que nosotros, que lo que estamos acá. Porque lo que estamos acá, lo que tenemos son dos o tres pesitos sí, sí, sí. para resolver y para, para. Pero los grandes confían en ustedes. Todo, Ahora, todo. cuando comiencen, le voy a hacer una petición. Cuando comiencen a devolver capital e interés. Comiencen por los más pequeños, los más poquitos. Cuidado con las relaciones y la fulanita que me llamó y que le entreguen a los grandes, de a, a todos, los chavitos. Los dos, bueno, a todos dos, y cada uno necesitamos. Los lo que tienen que mucho y los que tienen poco. Pero sí, comiencen con lo que tenemos, dos o tres pesitos, que era para sobrevivir. Así es que no queremos rueda de prensa, queremos ya... Resolución. No, de nosotros confiamos en ustedes tantos años. Es confianza que le tenemos nosotros a ustedes. Caramba, resuébamos. No sé. lo no dejo. Sí, ahí. Pero dejen que ellos contesten. Conteste. Vamos a que contesten. Y no queremos nuestra re represa. -re Repetimos. Que vengan ellos. Vengan y que vengan los dueños. Ellos, Aquí ellos hay bien. más... Con, ¿Cómo es que dicen los dueños? Gato, ¿no? Gato entre macutos. Gato entre macutos. Ustedes señor. Le están dañando la moral a la gente. Porque ahí cogieron un señor que nadie le está creyendo. Nadie está creyendo con el chanchullo que hicieron con un empleado de aquí. Nadie está creyendo eso. ¿Eh? Lo soltaron. Nadie está creyendo eso. Digan la verdad. Digan la verdad y resuélvanlo. No dañen moral. Ya. Contece. Contece. Conteste. Conteste. Dejen que que conteste. Vamos a hacer silencio. Vamos a hacer silencio. ¿Para eh, mi nombre es Héctor Martínez Mire, decirle a la señora Que, que ella dice que no promovamos eh, violencia Pero no es que uno esté promoviendo violencia Sino que las personas se están auto -violentando Por su sí, situación ya, sí, sí. Porque la, cada quien que está aquí tiene su dinero La gran mayoría que no es de lavado No es vendiendo droga en una esquina Que no nos hemos ganado Es honestamente que no hemos ganado nuestro dinero y por tanto, nosotros queremos que se nos retorne el nuestro dinero. No, no, no estamos buscando pro problemas, pero sí eh, señalarle algo. Que aquí, durante nosotros venimos aquí. Usted sabe que cada, como dice un dicho, cada cabeza es un mundo. Y aquí... Hay personas que son capaces de todo, que, sí, que uno sí, no es de nada, que sí, uno no es de nada, pero aquí puede venir sí, un loco, sí, un loco, sí. sea con una ametralladora, una pistola, a una sí bazooka o algo por el estilo y de, y acabar con todo alegando o les resuelven o, o nos vamos todos. Uno cada día se está exponiendo aquí, por favor, resuélvanlo y, den la, y den, la cara a ustedes, den la cara a ustedes personalmente porque nosotros ya estamos... Cansado no, no, no, ya de, de bobos Nosotros no queremos que siga, se sigan jugando Con nuestra inteligencia No somos ninguno estúpido Mucho menos idiotas por favor, claro, ustedes los ejecutivos, denos claro, la, claro, la cara Ahora y vengan y, con y respuestas contundentes, verídicas, Está en alta okay, la que la no queremos sí, seguir cuento, hablando aquí con, con un empleado y, y que dicho sea de paso con, con una serie de incoherencias, ya que nos dicen un día una cosa y al otro día claro. se retratan diciendo que no, que no dijeron eso. Ay, Dios mediante el viernes ¿A qué hora, era ¿a qué hora? ya posteriormente habrá un comunicado que nos podríamos después se pongan de acuerdo y nos digan a nosotros. Inmediatamente ellos nos digan a nosotros, nosotros le ponemos un, un horario o le decimos a qué hora es. Pero ya él va a decir dónde, dónde y la hora. Se le va a informar con tiempo. Dios mediante. Pero también por la radio pueden tirar decir el comunicado a la hora que es. Silencio. Silencio. Nos vemos el viernes, pero ¿a qué? Para, para el, viernes. el viernes. El miércoles le daremos la hora y el lugar. ¿Dónde va a ser el viernes? El miércoles se va a decir el lugar y la hora. donde se va a hacer. ¿Oyeron? Dios mediante. Para el, viernes, para el miércoles ya van a tener ubicado la hora y el lugar. Y ellos, ya ellos dijeron que ellos venían ellos. Y con solución.